Mi nombre es Freddy Tavares Pateño, estudiante de Quienza Turística, ficha 2253-783. La actividad es eh, comunicación asertiva. Un guía debe ser preparado para cualquier situación que se le presente cuando sale con un grupo de turistas, sea campo abierto, sea para un campion o un senderismo. El guía debe ser preparado, preparado para informarle a los turistas sobre las normas, sobre los riesgos de la actividad que se presenta. En este caso tenemos... Eh, tenemos que un grupo de turistas salen con, un, con tres guías para el páramo de un ramo el cual es una altura de 4 metros mm sobre el medio del mar. Los guías les informan a los turistas sobre los peligros que se pueden presentar, ya que este lugar en la noche presenta bajas temperaturas y huertepentiscas. Eh, dentro del grupo de turistas, una pareja de, de los turistas sale sin permiso, sin autorización del perímetro del, del camping. Se extravían, son encontrados dos horas después, los turistas al ser encontrados les preguntan que por qué salen sin permiso y sin que tomaron una mala decisión, pero que recordaron que si se sentían extraviados se caían en un sitio para que los vayan encontrar más fácil. Uno de ellos llevaba una chaqueta reflectiva y no llevaban sus linternas. Piden disculpas por esto. Eh, previamente los guías se comunican con la Defensa Civil, la Policía Nacional y, y bomberos para informarles sobre el extravío de estas personas. Además se comunican vía telefónica con los guías locales ya que estos son conocedores del terreno en este caso ¿qué pasó aquí? una comunicación asertiva entre activa entre los guías y los turistas pero sin embargo eh, los turistas no hacen caso omiso de lo que está sucediendo ¿cuál es la solución de esto? Eh, la pérdida o extraída de las personas en estas actividades es como natural ¿cierto? pero uno, uno, uno debe ser muy coherente frente a lo que está haciendo, ya que uno como guía es responsable de la vida de las otras personas que tiene ahí y uno debe ser muy asertivo, coherente al dar la información que sea clara y oportuna para que la actividad de camping o senderismo resulte 100% efectiva en otras cosas sin ninguna dificultad. Es muy importante eso, la comunicación asertiva entre un grupo y yo como guía y como grupo debe ser coherente Debe ser en, en dos vías, ¿cierto? Deben ser en dos vías para que no suceda ninguna catástrofe, ni, ni pase ningún riesgo y que la actividad fluya y que tenga un final feliz.